Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que pueden tener con su iPad. Y es que resulta que de un tiempo para acá me ha aparecido este mensaje que dice support.apple.com diagonal iPad diagonal restore. Y me aparece este mensaje. El detalle es que yo tengo una información importante en el iPad. Y les voy a enseñar tres métodos para que ustedes puedan solucionar este error, este problema. De una manera súper fácil y súper sencilla. Fíjense que acá es un bucle infinito donde se nos apaga el iPad y no importa cuántas veces nosotros la encendamos. Automáticamente se coloca en lo que viene siendo el modo recuperación de esta manera. Pero bueno, no hay problema. Vamos a comenzar con el video para mostrarles qué pueden hacer. Para solucionar este inconveniente. Bueno chicos, la primera alternativa que podemos utilizar es la oficial. La de Apple. Es decir, el programa de iTunes. Nosotros simplemente conectamos el iPad a la computadora. Y iTunes nos da dos opciones. La opción de actualizar, donde nos actualiza el sistema operativo. Y nos mantiene la información. Eso sí, tengan en cuenta que si es un problema grave. Si es un problema mayor. Pues nos toca... Restaurar el iPad y nos fuerza en este caso a perder toda la información Si nosotros le damos clic en donde dice restaurar iPad Lo que va a hacer iTunes es restaurar la información Es decir, nos actualiza a la versión más reciente eh, Pero en este caso vamos a perder toda la información y tenemos que recuperarla Ya sea con una copia de seguridad que previamente ya nosotros tengamos O ya pues... Eh, restaurar la información ya sea con nuestra cuenta de iCloud o con cualquier método cuando le demos clic al botón de restaurar iPad acá iTunes nos va a descargar la última versión disponible del iPad y ya luego de descargarla va a comenzar la restauración y bueno ya es cuestión de esperar a que el iPad se restaure en su totalidad para ya luego configurarla nuevamente y si tenemos la copia de seguridad previamente hecha, pues restaurar esa copia para no perder la información. Y en el caso contrario, pues ya hacerlo de manera manual. La segunda alternativa que podemos utilizar es desde la página oficial de iCloud ¿ok? Aquí simplemente vamos a colocar el Apple ID y la contraseña que nosotros tengamos en nuestro iPad Para poder iniciar sesión Recuerden que si tienen ustedes activa la autentificación de doble factor Es importante recibir la notificación y colocar el código correspondiente Ya luego de esto cuando nosotros tengamos activa la cuenta de iCloud, vamos a darle clic al botón de buscar. Una vez de que nosotros, en este caso, eh, tengamos acceso a la localización y a los dispositivos, le damos clic acá donde dice todos los dispositivos. Vamos a seleccionar el iPad y luego de seleccionarlo vamos a darle clic acá donde dice borrar iPad. Esto lo que va a hacer es borrar toda la información de nuestro teléfono ok pero al mismo tiempo pues puede solucionar el problema que nosotros tengamos en el modo recuperación es decir support.apple.com diagonal iPad diagonal restore ok si estamos seguros de hacer esto pues simplemente le damos clic en borrar y así como en iTunes se va a encargar lo que viene siendo iCloud de restaurar el iPad de fábrica ok entonces bueno ya después de tener acceso a ella colocamos nuevamente nuestros datos nuestras credenciales nuestra información nuestro correo y contraseña lo configuramos nuevamente y ya luego restauramos una copia de seguridad en caso de tenerla y si no pues recuperamos la información nuevamente de manera manual Ahora la mejor alternativa que ustedes pueden llegar a utilizar es nuestro software llamado TinoShare Reboot El cual estará en la descripción del video, toda la información del programa va a estar en la descripción Ustedes lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia y ejecutan este programa como administrador Ahora una vez ejecutó el programa de Reboot, aquí vamos a tener digamos tres alternativas para poder tener acceso nuevamente al iPad fíjense que una vez conectado el iPad aquí el sistema de Rayboot no los va a detectar y podemos darle clic acá donde dice reparar sistema iOS y le damos clic aquí al botón verde que dice empezar Rayboot nos da dos opciones la reparación estándar esta reparación es la mejor de todas porque ustedes pueden simple y llanamente reparar el sistema operativo pero mantienen la información no la pierden en su totalidad como son los métodos anteriores claro que de igual manera tenemos la reparación avanzada que igual que los métodos anteriores perdemos la información el sistema operativo se repara ok el sistema es actualizado pero vamos a tener acceso también al ipad si el problema no es muy grande igual nosotros acá podemos salir del modo recuperación muy fácil y muy sencillo y si el problema no es tan complejo entonces el sistema de reboot se va a encargar de salir del modo recuperación y bueno vamos a mantener la información en nuestro iPad para eso eh, les voy a mostrar ambos ejemplos ¿ok? Eh, acá lo que yo voy a hacer es primero darle clic a esta opción que dice salir del modo recuperación cuando le demos lo que viene siendo el sistema de Rayboot, se va a encargar de reiniciar el iPad, ahí como pueden observar. Y una vez que el iPad se reinicie, ok, va a iniciar pero nuevamente con el sistema operativo. Vuelvo y repito, esto exclusivamente siempre y cuando el problema no sea tan grave y solamente se trate de entrar y de salir del modo recuperación. Aquí esperamos a que el sistema del iPad cargue en su totalidad. Y ahí como pueden observar ya tenemos acceso nuevamente al iPad. De igual manera yo les voy a enseñar cómo funciona el método de reparar el sistema iOS. Simplemente le damos clic aquí en empezar. Vamos a seleccionar la versión estándar, la reparación estándar para no perder la información. Pero ya saben que pueden utilizar la reparación avanzada por si quieren una limpieza más profunda. O oh, si sí, la reparación estándar no les llega a funcionar porque bueno, ya el problema es mucho más grande Luego de seleccionar la reparación estándar le damos clic al botón azul A continuación lo que viene siendo el sistema de Rayboot se va a encargar de buscar la versión más reciente compatible con el iPad Y nos da la opción de descargarla Claro está que si nosotros ya la tenemos Descargada previamente podemos Importar el archivo a lo que Viene siendo el programa de Rayboot para no tenerla Que descargar nuevamente Una vez que el archivo haya sido descargado O haya sido seleccionado nos da la opción De reparar el sistema ¿okay? Le damos clic en donde dice iniciar reparación Estándar y bueno lo primero Que va a hacer Rayboot es verificar De que efectivamente el software Seleccionado o el software descargado Coincida con la última versión Que Apple está firmando una vez que la verificación haya finalizado el programa de Rayboot se va a encargar de descomprimir el sistema operativo para posteriormente iniciar la reparación y bueno ya después de haber descomprimido el sistema operativo va a comenzar a reparar lo que viene siendo el sistema ok, en este caso esperamos primero a que el sistema de Rayboot se encargue de eh, reiniciar el iPad, fíjense que ahí el iPad se ha apagado va a volver a iniciar la manzana pero en este caso se va a encargar de reparar el sistema operativo Lo que se va a encargar el sistema de reboot es reparar el sistema operativo Y aquí como pueden observar eh, ha aparecido una barra de carga Que bueno esta barra va a cargar a medida de que se va reparando el sistema operativo Entonces vamos a esperar a que este proceso finalice Y ahí como pueden observar el iPad se reinicia Pero ya el proceso ha finalizado esto quiere decir que a la hora de reiniciarse el iPad nuevamente, pues ya vamos a tener el sistema reparado. Y lo que viene siendo sí, el sistema y toda la información se va a mantener intacto. Eso sí, si tenemos una versión más baja a la que teníamos anteriormente, evidentemente la versión se va a actualizar también. Yo de momento el video se los voy a dejar hasta acá, así que espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Tinochet Spanish, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.